platicar con ustedes de nuestro año 2022. Sí. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy estamos listos para irnos a hacer brunch, brunch con los compañeros de clase de Hayato. Nos invitaron y es la primera vez que yo los voy a conocer a todos y estoy algo nerviosa. Espero que les <ríe> Vámonos. Hoy es un día súper bonito, está fresquito pero hay sol, así que no hace calor ni hace frío, me encanta. Más o, menos. Más o menos. Muy bien. Oigan y vamos a ir a una cafetería o panadería francesa que hay aquí en Monterrey. La verdad hemos probado los pasteles de ahí y nos encantan, son deliciosos, sí, pero... Sí, es muy rico pero aparte hay una cafetería, nunca hemos ido a la cafetería, es la primera vez que vamos he querido ir ahí desde hace meses así que estoy emocionada de ir a comer brunch No yo ¿Yogisán Itko? Quiero vivir aquí Aquí vives, es Monterrey Aquí, aquí, esta colonia ah, se, se, ve, se ve algo cara oh, Wow, no sabía Vamos, creo que se entra por aquí Ah, bonita. Qué bonito. Vean qué delicioso okay. se ve mi toast de salmón. Vaya, se pidió un chocolatito. Siempre. Vamos. Buen provecho. Y nuestro postre es la maestra de español de Hayato y gracias a ella Hayato habla español. Sí, gracias sí. Porque gracias. Es una buena maestra, es, es muy buena estudiante, entonces hace, ah, sí. ven todo habla español. Demuéstrales que eres bueno. Ándale. ¿Qué? Diles. Es buena alumno. Gracias. Para mí es fácil enseñar porque es buena alumno. Sí. Siempre próximo año si vamos a hablar coreano. Es que está estudiando coreano, desde sí. sí. sí. España, Fighting, Fighting. Suerte <risa> o sea, con el español y suerte con el coreano. Sí, sí. sí, sí. sí. Ya terminamos el cafecito con los amigos de Hayato Nos divertimos mucho Nos eran muy bien tus compañeras Sí <risa> Porque mis compañeros Sí, son muy divertidas Y tu maestra también muy linda Sí, ah, sí. Es la primera Me gusta vez. mucho el drama coreano también Ah sí, sí, tuvimos tema en común de qué hablar Sí, es claro. la primera vez que yo la conocía sí. sí sí. Y ahorita estamos aquí en un parquecito que se llama Rufino Taballo. Nos gusta mucho este parque Sí, sí. Mi parque favorito en Monterrey, yo sí, creo que es. Sí, yo creo que el mío también. Ajá. Hemos venido varias veces aquí a hacer picnic. Nos gusta. Sí. Y también. Mi perita Prim. Ah, sí. Vino aquí. Hasta Prim vino aquí. Le <risa> ladró a todo el mundo y ella se divirtió mucho. Sí, sí. Nos hizo pasar vergüenzas aquí. Ah, sí, peleó con perritos. Uh. Sí. Pero ella se divirtió, que es lo importante? Ah, sí oigan hemos venido aquí porque queremos platicar con ustedes de nuestro año 2022 queremos hacer como una recapitulación de todo lo que sucedió este año porque sabemos que no estuvimos muy activos en este canal estuvimos nueve meses sin subir videos y recién hace poco regresamos así que queremos contarles un poquito de todo lo que pasó este año en sí. nuestras vidas sí. queremos compartir nuestra vida uh -huh. A ustedes uh -huh. sí. y también queremos saber vida de ustedes ah también quiere saber qué pasó en sus años sí okay. ya en enero uh -huh. primero de enero uh -huh. que hicimos el primero de enero llevamos a pasear a prima al parque en uh -huh. tampico eso fue lo primero que hicimos en enero pero lo más importante de nuestro 2022 fue que en enero nos mudamos uh -huh. a monterrey sí. pero sí. pero espera yo recuerdo uh -huh. Un momento que comí cochinita por primera vez ah, y se fue la luz ese día sí. aparte y me encantó mucho <risa> sí. ¿Sí? la cosa más relevante de Hayato fue que en enero conoció la cochinita sí. la descubrió y es hasta ahora uno de sus platillos mexicanos favoritos ¿Sí? Sí. Sí, sí. Me acuerdo que mi mamá compró taquitos de cochinita Ajá. y desde entonces te gustaron sí, mucho. Sí, perdón sí. perdón, sí. Y en enero, sí, más importante es mutanzas. sí, en sí, sí, Monterrey, sí. Sí. sí. Iniciamos el año mudándonos a Monterrey en un día muy lluvioso y muy frío. Sí, la verdad, el clima fue muy feo. sí, sí. sí. Y creo que todo, todo indicaba que esa no era la casa donde teníamos que vivir. Como que la naturaleza era así de que, ti, ti, ti, ti, ti, alerta, alerta, ahí no mija, pero ahí nos fuimos a meter de todas maneras. Sí, eso fue lo más relevante del mes de enero, la mudanza. Yo creo que un poco de caos sí, en enero. Un poco, mucho caos, porque en febrero siguió el caos, de hecho. Sí, más caos. En, en más, febrero más, era más, más, más, sí. más caos, sí es cierto. Sí, de hecho, febrero fue el mes donde de verdad dijimos... Wow, o sea, de todo nos pasó, enfermedades, este, robo, este, mala suerte, caídas, golpes, sí. peleas entre nosotros. Sí. Creo que febrero fue el mes que más nos peleamos. Pero, Pero nuestra relación en toda la vida. Sí, febrero, sí. hay muchas cosas que celebrar. Ah, sí, también. Mi cumpleaños, nuestro aniversario. ¿Aniversario? Ajá. Valentine. Uh -huh y no celebramos nada este año sí, había muchas cosas pero sí mm. lo único que celebramos fue tu cumpleaños y fuimos a un sauna sauna no es un sauna, es un un uh, onsen? onsen como un onsen sí. uh -huh. que hay cerca de aquí de Monterrey y ahí todavía estaba más o menos la cosa uh -huh. sí pero ya después de eso uf, no, no, no, muy mal todo y también fuimos a Cuernavaca para ah, hacer la boda de mi prima, mi prima se casó en Cuernavaca uh -huh. y en la carretera nos caímos en un hoyo y sobrevivimos <risa> ahí tiene el golpe sí. nada más el coche en febrero todo caos, caos, caos sí, es un, sí. un mes difícil ajá, digamos sí, ajá. y luego en marzo buscamos nuevo departamento porque sí. donde estábamos teníamos muy mala suerte y yo estoy convencida de que había un fantasma acosándome ya les conté todo en mi canal de Hello Tania Chan de verdad horrible la experiencia en esa casa con ese vecino entonces en marzo fue cuando decidimos salirnos de ahí y empezamos a buscar un nuevo departamento, Ajá, otra vez. Sí, sí. Ay, qué difícil es buscar casa, oigan. Sí, <risa> y también había una fiesta de Kana. Mm, nuestra amiga japonesa Kana nos invitó a su fiesta y hubo una piñata de pompón puri. Ah, sí, Yo sí. me acuerdo porque me gusta mucho Sanrio. Ajá. Y también empezó mi clase de español Ah, sí. en marzo. Sí. Sí. ¿Ya? Sí, pues es productivo, digamos <risa> Poquito mejor Poquito mejor que febrero Ajá. Poquito. Me acuerdo que también mi amiga Mariam Nos hizo una limpia a nosotros y a la sí. casa Por la mala suerte que teníamos Limpió la casa con copal Y eso ayudó un poco <risa> <risa> Y en Guabrín en abril sí fuimos a Chihuahua. Sí. En Semana Santa. Ajá. Nos invitaron una semana a Chihuahua. Chihuahua. Nos conocimos varias ciudades en Chihuahua. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de Chihuahua? A uh, mis compañeros. Tus compañeros y la ciudad. ¿Ciudad? Ajá. Mmm. pilas Sí, a mí también, mm. bato pilas sí. Dimos fiesta de Semana Santa Ajá. Ajá. Hayato anduvo ahí en la banda porque hubo callejoneada Con uno de esos caballos o burritos que traen alcohol Y estaba la pachanga y había banda Entonces nos tocó la fiesta ahí de Semana Santa había más cerveza que agua. ¿Y qué comida? es me sorprendió mucho. Sí, es que Batopilas es un pueblito chiquito, pero súper lejos en una montaña. Sí, sí. Entonces es difícil que llegue comida y agua. Entonces nos dijeron no hay comida ni hay agua, pero hay cerveza. Sí, y sí, había cerveza sí. Tecate de la Roja por sí. todos lados. Que no haya agua, pero la cerveza no se va a acabar. Sí. Fue divertido ese viaje. Me la encantó verdad. mucho. Sí. sí. Creo que de los viajes que hicimos este año, Chihuahua fue mi favorito. ¿Ah, sí? Sí. sí, sí. Muy bonitos los paisajes, nuestros compañeros de viaje, sí, las ciudades sí. que visitamos. Nos gustó mucho. Ajá. Sí, la verdad. Y también y... en abril nos mudamos a la casa donde sí, vivimos sí, ahora. Sí, sí, sí. Y ahí ya todo mejoró. Ajá. Una vez que nos mudamos después del extraño incidente del lavabo, de los señores de Total Play, porque fueron a instalar el internet los señores del Total Play y yo no sé cómo el lavabo terminó roto, destruido. Sí, eso fue lo último extraño que nos pasó. ¿Cada mes había un accidente? Sí, o sea, cada mes. Una vez Hayato hasta se fue a la escuela con una llanta ponchada. Háganme el favor. El coche estaba así y está manejando como si nada hasta que la del coche de al lado le dijo de que oye mijo tu llanta sí, sí, sí, sí. estaba manejando mm -hmm. hay muchos topes mm -hmm. y baches mm -hmm. por eso. <risa> <risa> gracias a dios llegó sano y salvo ese día a la casa <risa> y ya llevamos el coche a que le arreglaran la llanta y todo bien uh -huh. pero sí o sea cada cosa que nos pasó en lo que fue febrero y marzo y ya en abril todo estaba tranquilo sí Sí, sí. Y en mayo siguieron las cosas tranquilas, mejoraron mucho y de hecho vino mi familia a Monterrey a celebrar mi cumpleaños. Sí, partimos un pastelito ahí en la casa y lo mejor de mayo es que prim vino sí. de viaje a Monterrey. Vino de visita por primera vez en su vida a Monterrey y le gustó mucho. ¿Y fue cuando vino a este parque? mucha experiencia sí, pero y muchas experiencias nuevas Ajá. también fuimos a Guadalajara Ajá. Sí. nos invitaron a un evento coreano que se llama Coco Fest saluditos gente de Coco Fest nos invitaron allá, hicimos un meet and greet, conocimos a muchos de ustedes en persona y fue el primer meet and greet de Hayato. ¿Cómo te sentiste en tu primer meet and greet? Sí, fue muy divertido, sí, la gente muy amable. Sí, sí, La verdad nos gustó muchísimo ese evento, creo que de todos los eventos a los que yo he ido, ese ha sido mi favorito. Ah, sí. Sí, sí, muy muy bonito, estamos esperando ya el próximo año para ir otra vez. Sí, sí. sí. en junio. En junio. ¿Qué hicimos? En junio. En junio... Mmm, ya termino mi clase. Ah, ok. Nivel 1. Uh -huh. Y después fuimos a Tampico. Ah, sí, Ajá. fuimos de visita sí. a mi pueblo. Y anduvimos en kayak. Ah, kayak. Con sí. toda la familia. Sí. Y el mar, la playa de Tampico se comió los lentes de Hayato. <risa> los perdió. Ah, sí, sí. sí, sí. Y, ah, y fue la graduación de mi hermanita. Ah. Y en junio también viajamos de nuevo a Guadalajara, Guadalajara porque Guadalajara. mi hermana vive allá sí, sí. y fue su graduación de la universidad y estoy muy orgullosa de ella. Lloré ese día. Sí. <ríe> sí. su sí. uh -huh. pues entrega de papeles y su fiesta de graduación. Y sí, sí. luego julio, en julio fuimos a Corea. Corea. Después de tres años sin ir a Corea, regresamos por fin. Sí. Es un país muy especial para nosotros. Ahí nos conocimos. Sí. Tenemos muy buenos recuerdos de Corea. Sí. Sí. Comimos mucho. Mucho. Sí. Mucho, en serio. Y sí. vimos muchos amigos. Ah, sí. sí. También muchos lugares. Uh -huh. Ajá. Hicimos Taekwondo, inclusive. Sí, la verdad, fue es un viaje muy bonito a Corea y, y teníamos muchas ganas de ver a nuestros amigos y hasta hicimos actividades nuevas como Taekwondo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y yo lo hice mejor que Hayato, ¿eh? Y cuando. Ya, ya. ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego en agosto regresamos y que cree. A mí me dio COVID. <risa> sí. Sí, entonces estuvimos dos semanas encerrados en la casa. A mí me dio un montón de calentura. Se me fue el gusto y el olfato, igual que a Hayato cuando le dio COVID. ¿no? Y él no se enfermó. Él no se enfermó de COVID. Y pues no hicimos mucho ese mes porque yo me enfermé. Descansamos mucho sí, en agosto. Sí. sí, teníamos que descansar de hecho, sí, sí, sí. Y en septiembre... Uh -huh. En septiembre seguimos descansando. Ah. Sí. No, no, ¿no empezaste no. tú otra vez clases en septiembre? o ¿Cuándo comenzaste clases? Agosto. Ah, en agosto, otra vez regresaste a la escuela. Sí. Ah, ok. Ah, en septiembre fuimos a Tampico. Ah, ¿otra vez? Sí, sí porque ese es el día de la independencia. Mi mamá hizo pozole uh, y sí, fuimos sí. allá a la pachanga a dar el grito en familia y creo que fue lo único relevante que hicimos en septiembre no me acuerdo de qué más hicimos en septiembre seguramente tuvimos muchas reuniones con amigos y seguimos viendo cafecitos y bueno eso fue en septiembre y luego en octubre fue cuando sí fuimos a Chipinque a principios de octubre sí, uh -huh. sí. y Callato casi muere en Chipinque, casi se me desmaya <risa> sí. Por no hacer ejercicio Porque no le gusta hacer ejercicio Y yo sí hago ejercicios todas las mañanas Pero pues él no sí. Sí. Y había muchas mariposas Ah, sí uh -huh. Y también fuimos a un festival Que se llama Pumpkin Dash, uh, Pumpkin Dash. Sí, un festival de otoño Más bien de Halloween sí. Que hacen aquí en Monterrey Les mostramos todo todo en un video de hecho sí, sí. Hicimos muchas experiencias En Monterrey uh -huh. sí. Sí, nos la pasamos en Monterrey en octubre, uh -huh. Uh -huh. vimos a muchos amigos, nos divertimos mucho en sí. octubre uh -huh. En noviembre fuimos a Tampico otra vez Ah, fuimos Para la boda. boda de rosa, sí. sí, nos invitó Rosita, la hermana de mi mejor amiga a su boda, un viaje express, Nada más fuimos a la boda y nos regresamos a Monterrey. Y este, fuimos a esa boda y también fuimos a hacer glamping. Ah, sí, glamping. Sí, estuvo sí, muy bonita esa experiencia sí. en el glamping. ¿Más? En noviembre ya estabas tú en el nivel 3 de español también, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, Ajá. sí. Y ya. ya. <ríe> en noviembre ya. Sí. Hicimos pocas cosas en noviembre porque estuvimos más que nada pues disfrutando de la vida cotidiana o diaria aquí en Monterrey. Sí. Y luego ahora en diciembre, diciembre, comenzamos el mes con lustopía me parece ah, que sí, fuimos Ajá, a ver la iluminación navideña aquí en Monterrey. Muy bonita, muy uh -huh. bonita. Es la primera vez que íbamos nos gustó también hemos tenido varias reuniones, Ajá. nos invitaron a Podaca, a comer. A posada, Ajá. Los amigos coreanos de Hayato siempre nos invitan a su casa y nos hacen comida coreana deliciosa. Sí, sí, sí. sí. Eso pasó varias veces en el año. Sí. Ah, también Posada. Sí. Ah, tuvimos Ajá, Posada Navideña sí, sí. también, sí es cierto. Sí, es la primera vez que tenemos una Posada en Monterrey, de hecho. Sí, sí. Y nos tocaron muy buenos regalos en el intercambio. El sí. sí, sí, sí. <risa> Y en general la verdad es que el 2022 ha sido un año bastante divertido. Mm. Hemos hecho muchas cosas. Los dos hemos tenido muchas nuevas experiencias. Mm. Mm. Yo creo que este año... Yo creo que ahora... Manu en Kongomiso. Mani. El de Qtinen. Chokunto Tranquiro... Monterrey... Monterrey, San Juan. San monterey, Churkiku. ¿Qué crees tú, Sí, sí, sí. Y como que empezamos el año así de que ¡guau! Porque también, o sea, lo que fue 2020 y 2021 hicimos muy pocas cosas por lo mismo de la pandemia y como que este año se relajó un poquito el tema de la pandemia. Entonces, allá tú y yo salimos así de que disparados a disfrutar sí. y a viajar y a hacer muchas cosas. Ajá. Sí, sí. Entonces fue un año bastante divertido. Sí. sí. Y también en octubre se nos olvidó decir que regresamos a este canal. Ajá, ya los sí. meses. Sí. Wow. Y de verdad queremos darle las gracias a ustedes por ver nuestros videos, en serio. Nosotros hacemos videos como muy tranquilos y de nuestro día a día y les compartimos muchas cosas y de verdad la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes ha sido muy buena porque estuvimos inactivos nueve meses y ustedes nos volvieron a recibir con los brazos abiertos. Así que de verdad muchas gracias por apoyar nuestro canal, por ver nuestros videos, por dejarnos comentarios bonitos. Se los agradecemos un montón así que esperemos que el próximo año sigan apoyando nuestros videos, nosotros tenemos muchas ideas y cosas que queremos compartir con ustedes, sí. así que por favor síganos apoyando <risa> esperemos que su 2022 también haya sido un año muy bonito, que hayan tenido muchas nuevas experiencias y aprendizajes así como nosotros muchas gracias por ver nuestros videos siempre y espero que disfruten mucho en 2023 también sí, sí, sí de verdad muchísimas gracias, les mandamos un abrazo hasta su casa, con mucho cariño, esperemos que tengan un excelente fin de año y un excelente inicio del 2023 les deseamos todo lo mejor en este nuevo año mm. y si les gustó el video, por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos suscribirse y activar la campanita para que YouTube les informe de cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente sí. Adiós, ¡Adiós! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Nos queremos mucho!